Uh, llevo dos días metido acá construyendo. Ha estado intenso, pero ha estado bueno. Me falta, acabo de terminar de compactar. Eh, me toca hacer un pelito de pala y rastrillo, pero ya está casi todo listo. El peralte de allá me falta hacerle una manito de gato. Este destruido, no sé ni qué hora es. Eh. Vamos, necesito probar si esta línea funciona. Y por lo que la veo, se ve bien. Tengo que después sacar toda esta basura. Oh, o cortarlas estoy pinchado no no uh, habría sido la guinda de la torta loco <risas> la guinda de la torta de qué torta aparte ayer dormí más helado que culo pingüino me enfríe me lo, me lo sufrí cuando me levanté hoy día en la mañana dejando con la voz mega mala voy a sacar este mi cabeza ya tampoco está pensando mucho meter el balde sacando cuadraditos de tierra y decidir dónde dejar ese cuadradito de tierra igual mover antes que el otro y todas esas cosas hacen que se te fundan el cerebro man. Oh. Oh, esta es una pega que me pidió el colegio Trebulco y se movió muchísimo uno de los profesores de educación física que hace la rama de bicicleta Fernando te mando un saludo gigante Ojalá estuvieras para ver esto, pero... Oh, estás trabajando. Eh, no es que me esté pasando... <ríe> no es que esté haciendo algo ilegal, ni rompiendo algo el colegio. Es que simplemente me pusieron... Esta valla, valla reja, esta malla. Bueno, no puedo pensar. Para que los chicos no se, no se acerquen a la máquina. Por temas de seguridad, este colegio es muy bonito. Man. La cosa es que ahora la vamos a sacar un rato porque vamos a probar cómo quedó esto. El concepto es que, que el Fernando, que el, el compadre que hace las clases de acá, tenga una buena plataforma para enseñarle a los chicos varias cosas. Entonces, esta pista se puede andar de muchas maneras y tiene metido entre medio como tres o cuatro saltos, tipo doble para que si no las saltan, las puedan bombear igual um, Fue una locura, fueron dos días de pega y yo creo que de aquí hasta allá hay unos 120 metros más 60 y de vuelta en un ancho brutal moviendo mucha tierra la hice corta dentro de todo no sé qué hora es todavía, pero así que ahora nos vamos a la toma de vuelo la voy a andar como como un amateur, porque... La hice ayer y no la han dado todavía. Así que vamos a ver cómo nos va. Quiero tomar más vuelo. A ver cómo nos va. Esto va a estar emocionante. Siempre es emocionante probar la pista por primera vez. Está súper lenta. ¡Pum! Y aquí tienen que pedalear. Hacer equilibrio. Oh, está súper lento el terreno, pero funciona. Casi me salto ese. Uh, está lento. Siento que la bicicleta va a chupar el piso. Cuando esté duro voy a poder conectar todo. ¿Cuántas son ahí? Do, dos bumps. Una doble que la saltamos de vienen tres bumps que te suben a esa altura y esa fue la que traté de saltar, que fue muy ambicioso y no llegué de ahí hay tres bumps que te permiten agarrar velocidad de nuevo y creo que esa doble, ahí ya la saltamos y los últimos tres y cuarto bump son un poquito para frenar porque son puntuos para la velocidad que va ahí así que te dejan en el peralte tranquilo y el frenando trabaja mucho lo que es equilibrio esta zona de equilibrio se ve bastante ancha pero eh, cuando se empieza a compactar más, los bordes se van a caer y va a quedar más chiquitita. La idea es tener la erosión considerada y todos los drenajes también. El único que no tiene drenaje es el peralte, pero a la altura que lo andáis, debería ir rodear la poza. Y este material igual absorbe harto. ¡Ah, lo harta wey! He aprendido harto por esta cuestión. Eh, Yo creo que voy a poner el trípode por segmentos para mostrarle. Ahí está. Oh. Tengo un micro trípode acá. A ver si vas andando por allá. Oh, ojalá el terreno estuviera más rápido, bueno. Está compactado, firme, pero está hablando como está compactado y está hablando Tripo en ningún lado no sé si ya no pienso o simplemente no se puede No va a estar completa pero pero casi nunca me voy la lata de registrar estas cuestiones las pegas cuando las termino porque por lo general estoy raja y no puedo ni modular pero aquí estamos raja y sin modular han sido días de loco. Bueno. a ver si subo esto pronto no he subido video hace un rato y mi única excusa es o sea, que han pasado, wea. y o sea, que he estado poco inspirado, pero cuando me siento así prefiero detenerme un rato, hablar solo con una cámara en la cabeza, y contarles a ustedes lo que me está pasando. Uh. Ya, oficialmente estoy muerto y tengo que paliar un poco más de ese peralte Y una punta de ella. Y el mano, el más ma destruido el mundo. Ja. Ya voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Cuando pueda subir vídeos lo subiré. Oh. Espero que sea pronto, porque la escasez ha estado. Brutal, brutal, brutal, brutal. Oh.